Esto es un poquito de lo que les había dicho. El taller engloba tanto la parte de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU como la parte de la educación positiva. Específicamente nos vamos a centrar en, un, en una cosa que se llaman fortalezas de carácter. Que ya más adelante vamos a ver qué es. Y en los objetivos de desarrollo sostenible nos vamos a centrar específicamente en el número 10, que es el de reducción de las desigualdades. Siguiente diapositiva. El día de hoy nuestra sesión uno se llama No dejar a nadie atrás. Ese es un compromiso de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, tal cual así se llama ese compromiso. Leave no one behind, no dejar a nadie atrás. Siguiente. Y bueno, para hacer un poquito de contexto y que tengamos bien claro que yo sé que todos ustedes ya, ya saben bastante de esto, pero no está de más que tengamos algo de de respaldo, ¿no? Entonces, saber qué es la ONU, que es la organización de las Naciones Unidas, también conocida como Naciones Unidas, es esta súper gigantesca organización internacional que existe y fue creada para mantener la paz y la seguridad internacional, formar relaciones entre, las, entre los países, lograr cooperación, tratar de solucionar problemas globales y servir como centro que armonice las acciones de todos. Es... Un poco una utopía, obviamente, pero bueno, eh, digamos que esa es su, su misión, o lo que trata de hacer la ONU. Siguiente, por favor. Los principales objetivos son garantizar el cumplimiento de los derechos internacionales. Mantener la paz, la promoción y protección de los derechos humanos, todo lo que vean en rositas y en, y en negritas, quiere decir que es importante para nuestra, nuestra causa y nuestro taller. Eh, lograr el desarrollo sostenible de las naciones, la cooperación internacional y asuntos económicos, sociales, culturales y humanitarios. Pero aquí centrémonos en protección de los derechos humanos. Siguiente. Y bueno, ¿qué son estos ODS u Objetivos de Desarrollo Sostenible que de pronto a lo mejor han visto en distintos lugares que vamos con los ODS los Objetivos de Desarrollo y 17 Objetivos de Desarrollo para el Futuro? Pues resulta ser que en el 2015 varios líderes mundiales de precisamente de las Naciones Unidas concretaron que iban a tratar de llegar a una meta global para erradicar algunas cosas como la, la pobreza, para proteger al planeta, para asegurar la prosperidad para todos, eh, como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Es decir, se busca lograr todos estos, todos estos objetivos, pero desde un punto de vista, desde la sustentabilidad, desde, desde cuidando al planeta, lograr todo eso, pero cuidándonos entre todos. Para alcanzar estas metas, es importante que todo el mundo haga su trabajo, así como acá necesitamos que las piezas trabajen como relojito, pues igualmente para los objetivos de desarrollo sostenible necesitamos que tanto los gobiernos como el sector privado y como la sociedad civil y personas como nosotros hagamos nuestra parte. Pongo en negrita sociedad civil porque yo sé que todos ustedes pertenecen a una asociación, a una organización de la sociedad civil o grupo de pacientes, pero también es muy importante considerar los cambios que hacemos a nivel personal. Ya cuando vayamos hacia la parte de psicología positiva y educación positiva, en donde les voy a mostrar lo de las fortalezas, verán que para desarrollar una fortaleza de carácter, en principio, bueno, para desarrollarla en la organización o en la vida, en principio se tiene que desarrollar en nosotros mismos, en, en los individuos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esta agenda del 2030 sobre desarrollo sostenible habla de estos ODS que representan este punto donde todos nos vamos a unir y todos vamos a cooperar y todos vamos a colaborar, personas, organizaciones y países. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de acciones concretas. Seleccionar acciones específicas que tengan como propósito mejorar la vida de nuestras comunidades. ¿Cómo? De manera sostenible. ¿Para qué? Pues para que las generaciones futuras, pues también las presentes, eh, logremos tener una calidad de vida con el propósito de construir un mundo mejor para todos y para todas. Siguiente. En ese sentido, les quiero compartir ahora este video en donde se explican perfectamente los objetivos de desarrollo sostenible, está en español, así que lo podemos escuchar. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? Cinco elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre, cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Pues espero que con este video quede un poquito más claro que son estos objetivos de desarrollo sostenible. Y si bien son varios eh, los objetivos que podrían, eh, ¿cómo decirlo?, representar esta, esta resolución y estas necesidades que tenemos la comunidad de personas con enfermedades raras. Eh, yo me voy a, a enfocar específicamente en el ODS número 10, que es este de la reducción de las desigualdades. Claro que es importante también la de alianzas internacionales. y Miren, ahorita estamos en una alianza latinoamericana. Es, es importantísimo el número 3, que es el que habla específicamente de los temas de salud. Eh, por ejemplo, la brecha de, de género también es muy importante, los temas de la pobreza y cómo nuestras enfermedades pues, generan todas estas eh, gastos desproporcionados. Y sí, todos esos ODS también son importantes para esta resolución que estamos buscando en Naciones Unidas, pero a mí me pareció que la más importante era precisamente la 10, porque representa precisamente este tema de lo desigual que también estamos respecto a nuestro propio tema en nuestros diferentes países o regiones. De pronto se habla mucho del tema de las enfermedades raras eh, y algunas iniciativas que se están dando a nivel europeo que de ninguna manera, y, re, y re, eso lo subrayo, de ninguna manera calzan con las realidades que vivimos en Latinoamérica. Estar pensando en hacer un... Eh, parque de diversiones, inclusivo, está increíble, pero qué fregón que se pueda hacer algo así en Europa, en México o en Centroamérica o en Sudamérica, de pronto los, las personas, los pacientes no tienen ni siquiera zapatos. Entonces, no podemos estar pensando en una cosa tan allá cuando tenemos necesidades súper básicas, ¿no? Hablando ahorita del tema de las vacunas, tenemos países en Latinoamérica que no tienen ni siquiera vacunas. Entonces ya no hablemos de todo lo demás que implica las enfermedades raras. Al ratito vamos a tener el espacio de reflexión porque sé que todos tienen muchísimo que decir al respecto, pero bueno, quería dejar claro por qué elegí este objetivo de desarrollo sostenible número 10, que también basado en esto es que elegí las fortalezas de carácter con las que vamos a trabajar. Luego entonces necesitamos, necesitamos una resolución de la ONU que aborde estas necesidades específicas de las personas que viven con... Con estas enfermedades y sus familias. ¿Por qué nos va a servir independientemente de, de esta disparidad? Porque al final de cuentas, y, y se los dije, sí, los objetivos son una utopía y lo que quieran, pero al final de cuentas Naciones Unidas es un ente demasiado poderoso y que un ente así de poderoso y así de importante y así de internacional nos reconozca, reconozca la existencia de las enfermedades raras, reconozca las necesidades que tiene nuestra comunidad, es de suma importancia política. Siguiente diapositiva, por favor. Es por eso que necesitamos todos involucrarnos en este Resolution for Rare, o Resolución para Raros, o como lo quieran llamar, pero este es el hashtag que se está utilizando en las redes sociales, Resolution for Rare. Eh, la campaña tiene que ver también con algunas personas que representan a distintas regiones del planeta. Me, me gustó mucho poner específicamente esta, porque en el centro tenemos a nuestra representante, a una de las dos representantes latinoamericanas, la del centro se llama Nitzia, ella es una paciente con síndrome de Turner de aquí de la Ciudad de México. Y al ladito de Nitzia está Regina, que es de Brasil, que es la otra representante de Latinoamérica. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para dejar claro algo que a lo mejor va a ser redundante, porque ustedes ya se lo medio saben de memoria, pero no está de más recalcarlo, tenemos que tener algunos antecedentes. Se calcula que más de 300 millones de personas en todo el mundo viven con una de las más de 7000 enfermedades raras identificadas. Como sabemos, son crónicas, complejas, incapacitantes y potencialmente mortales. Ya sabemos que esto no solo afecta al paciente, sino a toda la familia y la comunidad. Eh, hay falta de conciencia pública, hay escasez de experiencia, no hay conocimiento y ya todos sabemos toda esta bola de problemáticas que nos atañan que por supuesto nos pone a nuestra comunidad en una especial vulnerabilidad a nivel social, a nivel salud y a nivel económico. Siguiente, por favor. ¿Qué pedimos y quiénes lo pedimos? Bueno, pues para garantizar el bienestar de todas estas personas, eh, vamos a pedir cinco cosas en específico, pero primero les cuento quiénes lo pedimos. ¿Quiénes? La asociación de la que les hablé al inicio. De esta que somos miembros de parte de Rare Diseases International o RDI y por lo tanto todos sus miembros. Asimismo, la otra asociación que lo está pidiendo es Euroordis, que es la Asociación de Enfermedades Raras a nivel europeo y también otra asociación internacional que se llama el Comité de las ONG para Enfermedades Raras. Si me regresas rápido a la, a la diapositiva donde estaba Nixia Aquí abajito están los logos de las tres organizaciones estas. NGO Committee for Rare Diseases, luego Rare Diseases International, y luego Euro Okay, Son estas tres las que lo piden, y por supuesto todos los miembros que, en ellas, que, que, que ellas representan. Ahora sí regresamos a donde estábamos. Eh, y lo que pedimos es... es un llamado, una resolución de la ONU que reconozca las necesidades complejas, porque son muy complejas, de las personas que vivimos con estas enfermedades y se promuevan nuestros derechos humanos, así como la participación plena en la sociedad de todas estas personas que, como sabemos, estamos eh, pues muy excluidos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son estos cinco pedidos clave? Pues acá los vamos a ver. Derechos humanos e inclusión. Atención apropiada, estrategias nacionales, integración y visibilidad en el sistema de las Naciones Unidas y por supuesto monitorear el avance. No se puede eh, hacer o realizar una iniciativa o un trabajo sin que estemos monitoreando el antes, el durante y el después. Por eso la última es esta de monitorear el avance. Déjala correr tantito para ver el, el último después de monitorear. Es este loguito de ahora es el momento. Ahorita es cuando tenemos que trabajar resolución de la ONU para personas que viven con enfermedades raras de sus familias. Siguiente. Entonces aquí está un poco eh, ya resumido. Dijimos que la participación e inclusión de estas personas y sus familias, buscar sus derechos humanos, mejorar los resultados, en, resultados sanitarios y sociales con atención y apoyo adecuados dentro de los recursos existentes en cada uno de los países y donde no haya, pues, generar esos recursos, ¿no? Promoción de estrategias y acciones nacionales, esto se refiere a planes nacionales, a normativas, a leyes, eh, que obviamente ustedes sabrán y conocerán mejor en sus países pero la idea es empujar a nuestros tomadores de decisiones y a nuestros políticos y legisladores a que, a que esto sea una realidad. Introducir a las enfermedades raras en agencias y programas de las Naciones Unidas, es decir, esto que les decía hace rato, que nos reconozcan desde este ente tan poderoso, es de suma importancia política. Y finalmente, los informes periódicos de la ONU para monitorear el progreso de esta implementación. Siguiente. Ahora es el momento. Este es el logo de la resolución de la ONU. Otra vez el hashtag está en inglés, pero la importancia de los hashtags es pues, que se repitan la mayor cantidad de veces, por eso es importante acá sí ponerlo en inglés, porque si lo cambiamos a español ya se desdibuja y se divide la, la atención. Siguiente. Y bueno, eh, en este sentido les quiero presentar ahora lo que es está haciendo, bueno, la resolución y todo el trabajo que está haciendo ya directamente RDI y como ya algunos países y algunas naciones ya se han incluido desde sus legisladores o desde tomadores de decisiones importantes o desde los representantes de la ONU de su propio país para que esto sea una realidad. Han habido reuniones eh, a lo largo del último año, de los últimos dos años como les decía, es en estas reuniones en donde me di cuenta de la poca participación latinoamericana y, y por eso esta iniciativa. Pero bueno, esta es la última que hubo. No está en español, está en inglés, pero tiene subtítulos en español. Entonces es muy importante que escuchen aquí ya lo que tiene que ver específicamente con los mensajes que está dando directamente RDI para, para toda la comunidad. Eh, les cuento también, así como les dije ¿Qué países estábamos en este momento involucrados? Les cuento también que todos los países que estamos en este taller involucrados son miembros de las Naciones Unidas. O sea, que todos ustedes tienen un representante en la Cámara de las Naciones Unidas. Habiendo dicho esto, vamos a ver el, el video, por favor. Dear members of Red, is International, dear colleagues, this year... RDI UORDIS and the NGO Committee for Rare Diseases launched a call for the adoption of the United Nations resolution on addressing the challenges of persons living with a rare disease and their families. The peak moment was the RDI online event of the 4th of March on Rare Disease Day with the NGO Committee for Rare Diseases and UORDIS together with the ambassadors of six UN member states expressing their strong support. Qatar, Brazil, Spain, Japan, Thailand, and France. Together, some of them formed a core group of UN member states with Qatar, Brazil, Spain, and France maybe joining soon. The aim is to get this resolution adopted by the 193 member states of the UN at the General Assembly in New York in their session, which will start in September 2021. So we're hoping, aiming, for an adoption of this UN resolution by October or November of this year. So that's our timeline. So why do we want this resolution? We want the persons living with rare disease and their families to be recognized as a vulnerable population. This is what is already mentioned, remember, in the universal health coverage political declaration. So we want to reinforce that. Second, we want to promote the policies toward the inclusion and participation in society of persons living with rare diseases. And we want their human rights to health, education, work and leisure to be respected we know that around the world the first issue faced by persons living with rare disease is actually their invisibility and lack of recognition the lack of understanding about their condition and their situation the stigma and discrimination that this can provoke in healthcare in education in employment in leisure in society at large And we know that this impact is felt by the whole family and, the causes, and causes overall increased isolation and impoverishment. So what does a U.N. resolution would change? A U.N. resolution from the General Assembly in New York would bring visibility within the U.N. system as much as in its member states at the national level it would act as a catalyzer for actions and policies both at the global level and also at the national level in countries around the world the motto to leave no one behind which is at the core of the un agenda 2030 with the sustainable development goals fits for purpose for the rare diseases it was agreed in 2015 by the UN member states giving themselves until 2030 to make it a reality. So indeed, we need to be aware ourselves that by promoting 6,000 rare diseases and 300 million persons with high vulnerabilities, we are indeed helping the global community and the UN to reach its goal. Red RDI and its members, you ordered as much as any of you as members of RDI know from their common experience, advocacy experience for persons living with rare disease for decades, that all population needs have to be addressed across these seven Sustainable Development Goals, the famous SDGs. SDG 1 on poverty, SDG 3 on health, SDG 4 on education, SDG 5 on gender, SDG 8 on work and economic growth, SDG 9 on innovation, and SDG 10 on inequalities. So why now? Why do we need to act now? Because the time to act is now. After years of preparation, talking about it, putting in place each pieces of the puzzle to get there, here we are. Now is the time. Policymakers and other stakeholders around the world must hear. Your voice your voice and give the level of attention that persons living with a rare disease deserves within the global agenda this means that it is time for us the global rare disease community to mobilize even further in parallel to the mobilization of the member states in the world we are very proud to count with a very active community that devotes itself to making progress at national level. That's your action. And that has, in a short period of time, helped us make strides in advocating within the UN system. We encourage you to take action together now in this common effort to make the UN resolution a reality. Each country will count in September or October when the vote will come. So, you need to support it now through your officials. You are the one who can make that difference. Indeed, RDI, together with Euroordis and the NGO Committee for Rare Diseases, have worked hard to gather the voices of the community and share the need expressed by the community in five simple key asks that the UN resolution should call for. So these five key asks cover the following areas. Respect for human rights and inclusion in society of persons living with the rare disease and their families. Appropriate care to improve health and social outcomes towards universal health coverage. Promotion of national strategies and measures by UN member states to leave no one behind. Recognition in the UN system by integrating and giving visibility to the challenges faced by persons living with the rare disease into the UN agencies and programs, monitoring progress and implementation on the status of persons living with the rare disease worldwide. So in order to make the UN resolution and its five kiosks a reality, we want to make sure that advocates representing persons living with the rare disease and their families do have the tools they need. So we have created a set of tools free and available to anyone who wants to participate in the campaign. These tools can be downloaded on the websites of both RDI and Eurodis on a dedicated web page that is meant to be dynamic and will progressively be updated with more and more tools over the next few months. With the launch of the web page today, you will find a concept note that you can share with your policymakers, with ministries of health, or social policy or foreign affairs, uh, the permanent mission of your country to the UN in New York. The concept note explains why we call for a UN resolution and details also the five kiosks. You will also find a template letter for national rare disease groups to national authorities asking for their support towards the UN resolution. You will also find um, a template press release to share with media contacts and raise awareness locally. And finally, you will have a social media toolkit with examples of posts, images to share on social media. So please join us in this huge common effort. Use the tools and reach out anytime. Let's make our voices heard at the United Nations. And for more information on the campaign, you can visit our websites. Thank you.